Cicloturismo que se realiza en Venado Tuerto a cargo de los bomberos voluntarios. Así que, buen día Fabián, ¿me escuchás? Hola, muy buenos días, sí, te escucho perfecto, ¿vos me escuchás? Sí, sí, perfecto. Bueno, contanos eh, un poco de este gran evento que se viene, algo que ya lo vienen haciendo. Así es, va a ser el nuestro octavo cicloturismo eh, que se va a realizar desde Venado Tuerto a San Eduardo. Volvemos con la tradicional eh, salida del cuartel de bomberos voluntarios arrancando con un desayuno que va a estar eh, ahí realizado por los veteranos de Malvinas. Así que vamos a estar arrancando siete y media a nueve el desayuno y después vamos a salir con el cicloturismo hacia la localidad de San, de San Eduardo, Eduardo y también el presidente comunal, en donde vamos a estar realizando ahí en, en San Eduardo eh, la hidratación, y luego vamos a regresar a la ciudad de Venado Tuerto, el recorrido aproximado es de 50 kilómetros, y bueno, es algo que venimos realizando año tras año, sigue aumentando la cantidad de participantes, la gente le gusta y bueno, eh, tiene un fin importante que es, eh, nosotros hemos adquirido una unidad eh, eh, hace poco eh, usada y bueno, necesitamos recondicionarla para, para que salga la emergencia y necesitamos pintarla, hacer chape de pintura y así que bueno, todo lo recaudado es destinado a, a, esa, a ese recondicionamiento de la nueva unidad que, que adquirió Bomberos. Genial. Bueno, ¿cuándo arrancan las inscrip inscripciones y cuándo va a ser el día de, de la carrera? Eh, las inscripciones arrancan a partir del 7 de mayo, eh, se abre la inscripción en Bicicletería La Prida y el cicloturismo eh, se va a realizar el 21 de mayo, domingo 21 de mayo, así que bah, los esperamos a, a toda la gente de Venado Tuerto y la zona a participar de este cicloturismo que vuelvo a, rec a recalcar eh, todo, todo, todo lo recaudado va a ser el de, el destinado a, al pintado del móvil, que para nosotros es súper importante, así lo podemos poner en servicio para seguir mejorando nuestra atención a, a la comunidad de Venado Tuerto. Sí. ¿Cuál es el costo de la inscripción? La inscripción hasta el 19 de mayo, viernes 19 de mayo, tiene una, un costo de 2.000 pesos. Y después, eh, sábado y domingo va a aumentar pero la idea es que todo el mundo tiene cupos limitados, el cicloturismo, eso es porque queremos estar, como siempre, bien preparados para una mejor atención para toda la gente de Venado y de, de la zona y de otras provincias que ya nos dijeron que van a venir a participar, así que esos son los costos y eh, invitamos a la gente que se inscriba con anticipación. Perfecto. Eh... ¿Uso obligatorio de casco para la gente que sepa que se tiene que anotar? Sí, eso es algo nosotros en bomberos voluntarios, la seguridad es primordial, eh, el uso de casco es, es obligatorio, sí o sí, y también nosotros montamos un operativo muy importante de seguridad para que todos los cicloturistas tengan eh, su cuidado como corresponde, va a haber ambulancia con su respectivo médico, eh, personal que es del personal del 107 que agradecemos que siempre está presente va a haber bomberos en moto en bicicleta también y en apoyo con móviles eh, en el cicloturismo como así también va a haber personal médico eh, y enfermero del 107 también pe pedaleando entre y, y todo lo que es eh, velocidad controlada y, y acompañamiento también va a estar a cargo de, del equipo de bicicletería La Pesta Oportunidad. Lo organizamos en conjunto entre el gobierno de Venado Tuerto, la Comuna de San Eduardo, la Bicicletería La Prida y Bomberos. Perfecto. O sea, claramente las personas que van a estar anotadas van a tener, saben que van a estar cuidadas desde, desde el minuto que llegan hasta hasta que llegan de nuevo para Venado Sí, algo que siempre destacamos que nuestros, eh, nuestros eventos que organizamos primero está la seguridad y después viene la, el resto de la organización para nosotros la prevención y el cuidado de, en este caso de, de los cicloturistas es primordial por eso es importante eh, tener la cantidad anterior eh, inscripto anteriormente para mejorar la ese operativo de seguridad pero siempre eh, en la prevención es eh, en la parte más importante en bomberos. Nosotros prevenimos para, para que todo salga perfecto. ¿Cuántas personas aproximadamente se pueden anotar o cuántos? Pueden ser. Nuestro cupo va a ser, nuestro cupo va a ser de 300 personas. Eh, siempre estamos muy cerca o pasamos, así que aconsejamos a la gente que, que se acerque, se anote, así guardamos su lugar. Después, ese mismo día, en el transcurso de, del evento, va a haber sorteos para los participantes y también invitamos a, a, los, a las personas que nos sigan a, en nuestro Instagram y Facebook, que es Cicloturismo Bomberos, eh, BT. Invitamos a que nos sigan porque vamos a estar haciendo sorteos también e informando todo sobre el desarrollo y la previa del cicloturismo. Perfecto, entonces viene un mega, un mega evento y, y nada, que la gente está buenísimo que se anoten, que colaboren en estas cosas. De paso, eh, hace deporte algo interesante. Eso, eso es primordial. Eh, la actividad física eh, es primordial para la salud, así que bueno, nosotros siempre... Eh, Las propuestas generalmente son actividades físicas para que eh, también la salud de cada ciudadano eh, esté cuidada, así que invitamos a, a practicar actividad física Por eso va a haber bomberos que van a ir pedaleando también con, con los cicloturistas como para apoyarlos y, y también motivar a hacer actividad física que hace bien a, a la mente y a, y a la salud. Bueno, buenísimo. Espero que la convocatoria llegue eh, una vez más que sea totalmente con éxito y muchísimas gracias Fabián, le deseo lo mejor Dale, muchas gracias y bueno, recordamos que el 21 de mayo eh, es nuestro octavo cicloturismo invitamos ahí a, al equipo de, de Ver TV a participar de cicloturismo, así que eh, están todos invitados y, y bueno, eh, ojalá que lleguemos a nuestro objetivo el objetivo del pintado es de 2 millones de pesos, así que es un objetivo muy alto, pero bueno, estamos trabajando para poder llegar a, a ese objetivo para que así podamos pintar y reacondicionar nuestro móvil y que Venado Tuerto tenga un móvil más para, para las emergencias que para nosotros es primordial. Sí, ojalá, ojalá que lo logren y estoy segura que sí. Y déjame mandar un saludo a los profes de Educación Física de la 206 que justo estoy acá Salí un ratito de una reunión para, para poder estar con ustedes. Ah, bueno, buenísimo. Le mandamos un saludo que... y gracias por vernos. Gracias, gracias a ustedes. Vale. Adiós. Chao, chao. Bueno. Bueno, yo la verdad que no sé si hay algún compañero de equipo que, que, que esté en estado acá en el canal para, para hacer el cicloturismo. Pero bueno. <risa>